Hola, mi nombre es Juan Marulanda y te quiero hacer varias preguntas. No sé si alguna vez has sentido miedo, no sé si alguna vez has sentido apatía, rabia o incluso coraje. Quiero decirte que la forma en la que nosotros pensamos genera nuestras emociones. Por eso, si quieres transformar tu realidad, hemos creado un proceso especialmente para esto. Y se llama brújula interior. ¿Qué es? Es un medio que busca una conexión con la parte más importante de ti. ¿Qué obtendrás en Broly Interior? Aprenderás cómo es de nuestros pensamientos, creamos nuestras emociones, cómo nuestras emociones nos permiten actuar y cómo nuestras acciones crean la realidad. Y comprenderemos cómo potencializar nuestra esencia y así tener unos mejores resultados. Los temas que vamos a tratar son cuatro. El primero es cómo nuestra mente crea la realidad. El segundo, vamos a hablar de algo que se llama el destino y los ciclos de vida. El tercero es el poder de la coherencia. ¿Y por qué es tan importante el poder de la coherencia? Porque si nuestros pensamientos, nuestra emoción y nuestro actuar son uno, nuestros resultados van a ser mucho mejores. Y por último, vamos a ahondar un poco en lo que tiene que ver con la personalidad. Porque la personalidad que nosotros elegimos experimentar tiene unas luces y unas sombras. Las luces debemos potencializarlas y las sombras debemos llevarlas a la luz para que nuestros resultados sigan mejorando. Por eso te invito a que participes con nosotros en Brújula Interior.